Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Virli y estamos en el noveno módulo del curso gratuito de Community Manager a través del que te quiero enseñar cómo tú mismo puedes montar tu negocio digital como Community Manager desde cero y con una inversión de cero euros. Sí, así lo hice yo misma y ahora quiero enseñarte a ti también cómo puedes lograrlo porque si yo lo hice, tú también puedes, por supuesto, y me encantaría que este curso te ayude a ello. Este curso consta de 10 módulos, estamos en la novena unidad ya, así Así que si todavía no lo has hecho te invito a que veas los anteriores módulos que te voy a dejar aquí arriba una tarjetita con todos los vídeos para que no te los pierdas es importante que sigas todo el paso a paso para que puedas realmente conocer todo sobre esta profesión y poder comenzar a trabajar desde tu casa desde la tranquilidad de tu hogar como community manager en este vídeo como te he dicho vamos a hablar de la relación con el cliente qué cuestiones tienes que dejar en claro a a la hora de comenzar a trabajar con un nuevo cliente, qué es lo que tiene que saber el cliente, qué es lo que tú le tienes que comunicar, qué cosas debes dejar bien en claro, cómo debes gestionarlo, qué debes comunicarle, qué no debes comunicarle. Te voy a contar algunos eh, errores que yo he cometido, te voy a compartir algunos consejos, porque evidentemente a lo largo de estos dos años que llevo con mi negocio digital como Community Manager, he cometido muchísimos errores que si hubieses eh, tenido un vídeo como este me hubiera evitado muchos dolores de cabeza así que quiero ahora compartir todo ello contigo, pero antes de empezar te invito a que si todavía no lo has hecho te suscribas a mi canal porque me encantará tenerte dentro de mi comunidad aquí en YouTube, además todas las semanas subo nuevos vídeos, la próxima semana tendrás la última parte de este curso gratuito de Community Manager y no quiero que te lo pierdas, pero además después de que finalice este curso voy a seguir creando cursos gratuitos, así que me encantaría que te quedes por aquí y que no te pierdas ninguno de mis contenidos ahora sí, dicho esto vamos a empezar con esta unidad del de, de, día de hoy en la que vamos a hablar sobre la relación del community manager con los clientes <risa> Como te decía anteriormente, en este vídeo te quiero contar cómo debe ser esa relación del community manager con el cliente, qué es lo que tiene que quedar en claro, qué es lo que tienes que explicarle al cliente, qué tienes que comunicarle, qué cosas tienes que decirle al cliente cuando comienzas la relación. Todo esto es muy, muy importante e insisto tanto con ello porque te aseguro que te va a ahorrar muchísimos, pero muchísimos dolores de cabeza. Si dejamos bien en claro todo desde el inicio, te aseguro que vas a evitar malos entendidos, problemas, hacer tareas que no te corresponden. Tienes que tener en cuenta que la profesión del Community Manager es relativamente nueva. Todavía hay muchas personas que no saben exactamente a qué nos dedicamos y... Que quizás les han recomendado, mira, te vendría bien tener un community manager, le han hablado de que esta, esta figura, esta persona, este profesional puede ayudarlo con la gestión de las redes sociales, pero el cliente no siempre termina de comprender hasta dónde llega nuestra tarea, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que... Un día el cliente te puede pedir algo que considera que entra dentro de, los, de, de tus servicios y que te está pagando por ello y como tú no le has aclarado exactamente qué es lo que vas a hacer, ahí se generan los males entendidos. Voy a ponerte un ejemplo. A mí me ha sucedido que he comenzado a trabajar con un cliente y a los pocos días el cliente me pidió que le haga una optimización de todo lo que tenía que ver con los artículos de su blog para que posicionen en SEO. evidentemente esto no tiene absolutamente nada que ver con las funciones de un community manager pero el cliente asoció que bueno página web redes sociales que era todo más o menos lo mismo y que también me correspondía a mí hacer esa tarea entonces ¿por qué te digo que tiene que quedar quedar todo bien en claro porque es importante que al momento de tu presentarle una propuesta y de cerrar a ese cliente te tomes el trabajo de volver a detallarle cuáles van a ser tus tareas que es exactamente lo que tú vas a hacer yo te voy a gestionar eh, instagram voy a publicar voy a publicar en historias te voy a hacer esto te voy a hacer lo otro si vas a hacer el diseño se lo aclaras si no se lo vas a hacer eh, no en qué casos te voy a hacer el diseño por ejemplo eh, si tú ahora vas a hacer una campaña de facebook Ads que no tiene que ver con mi gestión como community manager salvo que tú también te vayas a encargar de ello en ese caso yo no voy a realizarte esto el tema de los de los ads ya que lo he mencionado y que es un ejemplo que también viene muy bien bueno si tú el día de mañana quieres hacer ads, esto tampoco tiene que ver conmigo tiene que haber una propuesta que esté muy clara tanto en el contrato, que ahora hablaremos más de ello, como verbalmente. Porque la realidad es que muchas veces los clientes sí que nos firman el contrato, pero luego eh, no, no se acuerdan exactamente de todo lo que incluye ese contrato. Por eso a mí me gusta que en la primera reunión, una vez que ya hemos decidido que vamos a trabajar juntos, hemos firmado el contrato y hemos comenzado, dejar bien en claro cuáles son mis funciones. Y te aseguro que esto te va a ahorrar, como te dije, muchos dolores de cabeza y muchos malos entendidos. El tema del contrato, que lo he mencionado antes, muy, pero muy importante. Mi recomendación es que nunca trabajes sin un contrato. Es muy importante porque es una herramienta, primero, para consolidar la relación, para que el cliente también te perciba como un profesional, para que tengas tú un respaldo, ¿sí? Con todo lo que has ofrecido, cuánto vas a cobrar, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no vas a hacer, qué es lo que está incluido, qué es lo que han pactado, cómo lo han pactado. Eh, todo tiene que estar reflejado dentro de ese contrato. Además, lo bueno de estos contratos o al menos el contrato que yo utilizo, que ha sido redactado por un abogado y que te recomiendo que el tuyo en la medida de lo posible también lo sea, es que... Te libera de problemas como por ejemplo en las redes sociales estamos muy expuestos a hackeos, a robos de contraseñas, a todo este tipo de problemas que no tienen que ver eh, exactamente con nosotros pero que evidentemente nos afectan. Somos los responsables de las redes sociales de un cliente y si el día de mañana hay eh, un hackeo, un problema, un ciberataque... Tendremos que responder por ello, salvo que tengamos un contrato en donde se mencione claramente que nosotros no tenemos nada que ver con este tipo de eh, prácticas ni, ni nada por el estilo y que por lo tanto, evidentemente, no tenemos ninguna responsabilidad en ello. Pero como ves, esto también tiene que formar parte de ese contrato y tiene que quedar bien claro. Volviendo a la relación con el cliente. ¿Cómo además de tener esta reunión y de dejar todo esto bien en claro en el cliente, con el cliente digo, en esta primera reunión ¿Cómo luego estipulamos cómo vamos a hacer el proceso del trabajo. No solamente se trata de decirle esto es lo que incluye, esto no lo incluye, esto es así, esto es asado, sino que también tienes que estipular cómo van a trabajar, cuál es tu método de trabajo. ¿Por qué? Porque los community managers tenemos que crear calendarios, tenemos que entregar esos calendarios, tenemos que crear informes, entregar informes, tenemos que hacer muchas tareas, tenemos que publicar, tenemos que programar. Entonces, ¿qué sucede? Si el cliente no sabe cuáles son los pasos, no podrás organizarte. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Le cuento al cliente también en esa primera reunión cómo es el método de trabajo, cuáles son los pasos que vamos a seguir, a través de qué plataformas vamos a eh, gestionar todo esto y también a través de qué plataformas vamos a comunicarnos. Entonces, le explico primero mi método de trabajo. Yo te voy a entregar un calendario entre tal día y tal día. Vamos a tener una reunión entre tal día y tal día. Vamos a, Te voy a enviar ese calendario. Tú vas a tener de tal día a tal día para revisarlo. Te lo pongo con un ejemplo más claro. Yo le envío un calendario a mi cliente alrededor del de día eh, 20, por ejemplo, ¿sí? Entonces el día 20 le envío un calendario de contenidos que es un calendario en donde yo le digo que, eh, cuáles son los pasos, eh, cuáles son las temáticas en realidad, perdón cuáles son las temáticas sobre las que vamos a crear contenido en ese mes. Posteriormente nos reunimos, debatimos, tomamos decisiones, calendarizamos estratégicamente, eh, analizamos qué eh, tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Tomamos en cuenta todo lo que viene a ser la segunda parte para crear ese calendario editorial y en función de ello, yo me pongo a trabajar durante una semana en el calendario editorial posteriormente se lo envío y el cliente tiene X cantidad de días que suelen ser tres días para revisar ese calendario y devolvérmelo a través de qué plataforma vamos a realizar todo esto a través de Google Drive yo voy a subir todos los calendarios ahí el cliente va a tener la opción de responderme ahí yo le voy a enviar un correo cuando esté todo, eh, todo subido el cliente me envía un correo cuando ya haya eh, realizado todas las revisiones como ves está todo bien claro entonces, de esta forma nos evitamos los idas y vueltas, los WhatsApp, las mil llamadas, los cuándo lo tienes, no lo tienes. Ya desde entrada los clientes saben que entre tal fecha y tal fecha vas a tener esto y entre tal fecha y tal fecha vamos a hacer esto. Y entre tal fecha y tal fecha yo necesito esto de ti y se termina el proceso. El día 1 lo único que tenemos que hacer es programar el contenido y ya está. El cliente ya tiene eh, revisado todo el calendario, yo ya estoy tranquila, el calendario todo el mes está aprobado y solamente me tengo que limitar a programar ese contenido. No tengo ni que estar esperando para eh, ver si se aprueba, no se aprueba, eh, cómo hacemos, eh, te ha gustado, no te ha gustado, esto lo cambio, esto lo pongo, no. Evidentemente hay situaciones en donde se hacen cambios porque a mí me gusta por lo menos ser flexible con mis clientes y entiendo que hay situaciones que pueden cambiar y que pueden en algún momento eh, ser necesario realizar un cambio en, el, en un calendario de contenidos por algún motivo en específico, pero me gusta trabajar de forma organizada y planificada. Entonces, es muy importante que le dejes bien en claro a tu cliente que esto también es parte del proceso de trabajo, que no es cuestión de delegar, tú publicas y él no se entera, no sabes si estás publicando, si no, si va en la línea, si no, o lo que fuera, sino que todo esto queda claro desde el principio, cómo va a ser el método de trabajo, ¿sí? Esto tiene que quedar bien claro. Por otro lado, otra de las cuestiones que te recomiendo que quede bien en claro es ¿cuál es el sistema de comunicación? ¿Por qué? Porque quizás el cliente tiene tu eh, correo electrónico, tiene tu eh, número de teléfono, eh, habláis por Zoom, eh, tiene eh, tu WhatsApp, bueno, que es el número de teléfono ¿no? también, pero bueno, a lo que voy es a que utiliza todas esas vías para hablar contigo. Entonces, te envío una idea por WhatsApp, luego te envía un correo, luego te propone tener un Zoom, luego, eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú tienes un caos de información dando vuelta por distintos eh, lugares, por distintas plataformas y a la hora de poder eh, comprimir toda esa, toda esa información y organizarla es realmente un caos. Entonces, tienes que determinar con tu cliente cuál va a ser el medios de comunicación, yo por ejemplo con mis clientes siempre les digo lo mismo, nuestro medio de comunicación es el correo electrónico, salvo urgencias que, o cuestiones muy puntuales en donde los clientes me envían un, eh, un WhatsApp para decirme algo que es relevante para ese día, algo que es una urgencia, algo que sea muy pero muy concreto, pero no utilizamos eh, no, diversas ¿no? Eh, plataformas para comunicarnos porque si no sería realmente un caos. Luego a la hora de juntar todo ese, todo ese contenido, todas esas ideas que estaban dando vuelta, tú te vas a terminar volviendo eh, realmente loco. Así que también hay que organizarse con ello. Por otro lado, otra de las cuestiones que tiene que quedar en claro cuando comienzas a trabajar con un cliente es que tienes que conocer bien cuál es esa línea que él quiere seguir. Tienes que saber bien cuáles son los objetivos, qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que espera para tú poder preparar esos calendarios y también tienes que saber cuál es esa eh, línea y esa visión que él tiene de su propia empresa de cara a, eh, a medio plazo, a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? Entonces... Esto va a influir también en el trabajo que tú puedas realizar en el día a día y ya lo he explicado también en anteriores, en anteriores vídeos. Necesitas sí o sí conocer esa información y necesitas conocer qué es lo que él quiere proyectar para poder crear todo el contenido que vas a crear. Y esto también tiene que quedar bien en claro desde el inicio, que el cliente no se esté guardando algo, sino que tú necesitas conocer todo ello para poder hacer un buen trabajo y para poder darle resultados, para que él pueda ver que realmente eh, es una muy buena inversión y no un gasto tener un community manager. También una de las cuestiones que yo te recomiendo muy eh, muchísimo tener en claro que es muy importante, es que tengas bien en cuenta que eh, puedas preguntarle al cliente cuál es el tono de comunicación y cuál es la imagen de marca que quiere proyectar de su negocio, ¿sí? Esto realmente a la hora de empezar te va a facilitar mucho. Si el cliente ya te dice cuáles son las tipografías, cuáles son los colores corporativos, cuál es la imagen. Eh, yo hablo con mis clientes hasta de qué color de todos lo, los colores que tenemos para poner eh, textos en historias quieren que utilice, qué tipografía quieren que utilice eh, qué tipo de eh, imágenes puedo utilizar, si les gustan las imágenes más minimalistas menos minimalistas, más eh, oscuras, más claras, eh, qué bancos de imágenes, qué estilos qué todo esto lo hablo, la primera reunión es realmente un poco agotadora porque son muchas muchas preguntas más un formulario de el briefing que le envío a mis clientes y que realmente es bastante completo pero realmente vale la pena vale la pena hacer todo este trabajo porque luego te alivia muchísimo a la hora de realizar el trabajo de evitar una cantidad de cambios innecesarios porque tú ya tienes toda la información y ya sabes por dónde debes ir sabiendo que lo vas a hacer en la línea que eh, en la que el cliente está esperando que tú lo puedas hacer así que importante muy importante a la hora de la relación con el cliente dejar bien en claro cuál es ese sistema de comunicación que vais a utilizar tener siempre un contrato educar al cliente y explicarle cuál es el método de trabajo el método de organización que tú utilizas y que él pueda adaptarse y que también pueda comprometerse esto es muy muy importante dejar bien en claro cuáles son tus funciones y cuáles no, qué es lo que tú haces y qué es lo que tú no. Reconozco que a todos nos ha pasado, me ha pasado a mí, por supuesto que he hecho cosas que no me correspondían y no he aclarado en su momento y ahora sí que lo aclaro. Quizás a mí me apetezca en algún momento hacerle un favor a un cliente por algo concreto. No sé, un cliente me comenta que tiene un problema, por ejemplo, vamos a decir, eh, mira... Eh, necesito que eh, me actualicen eh, tal dato de un artículo de un blog bueno, es función del community manager no, no es la función del community manager salvo que el cliente te haya pagado por algo relacionado con la página web o para redactarlo o para actualizarle algo de eh, su página web pero vamos a suponer que no y tú sabes hacerlo yo no digo que no lo hagas no, nada por el estilo hay aquí dos opciones una de las opciones es también especificar que puedes hacer algunas otras tareas de forma concreta y que pueden estipular un presupuesto por ello que se va a facturar aparte a fin de mes o en su momento o como tú lo quieras gestionar con, con tu cliente. Y la otra eh, opción es que a ti quizás te apetece, a mí yo debo reconocer que al mes siempre me apetece a hacer alguna cosita o un cliente me cuenta algo y lo hago y me apetece hacerlo y no cobrarle por, por ello, pero siempre es importante sí que dejes bien en claro que eh, esto no tiene que ver con tus funciones que lo estás haciendo que no le vas a cobrar nada aunque sí o lo que sea pero que el cliente sepa que no era una eh, tarea que te correspondía a ti y que crea que o no lo estabas haciendo hasta el momento que te lo ha tenido que pedir o que no se lo habías dicho o lo que sea que quede siempre bien en claro todo yo siempre digo que cuando las cosas son claras es mucho mejor para ambas partes todos tenemos toda la información que tenemos que tener y la relación va a ser mucho mejor más sincera más honesta y eh, como siempre una relación en donde haya responsabilidad de las dos partes donde haya comprensión donde nos podamos llevar bien donde nos entendamos eso para mí es muy muy importante a la hora de trabajar con un cliente y espero que eh, todos estos consejos que te he dado te sirvan a ti también para ello espero que te haya gustado este vídeo si es así te invito a que me dejes unos likes que también me dejes tu comentario que me hagas todas las preguntas que quieras, me encanta responderte, me encanta también recibir propuestas sobre nuevos vídeos para crear. Voy a crear un próximo curso, como te dije, en este canal de YouTube. Otro curso gratuito para enseñarte a sacarle el máximo partido a las redes sociales. Me encantará que me dejes una propuesta sobre qué te gustaría que fuera ese próximo curso. Y sobre todo, me encantaría que te suscribas a mi canal de YouTube y tenerte aquí dentro de mi comunidad. Te mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.